ella tan viejo como un viejo se marrón se ponga, ella tan viejo... Este documental ha sido realizado por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica. En nuestro país siempre se cortó la caña para alzar la mano, porque no había una mecanización general. Debido a las condiciones existentes entonces, los macheteros se acostumbraron a cortar formando montones grandes. Montones de 150 arrobas. Y mayores también. Luego, iban haciendo el puñado normal sobre los pies, que se asaba a mano para la carrera. Ese fue el sistema que se aplicó siempre. Y claro... ...se creó el hábito entre los macheteros. Pero un día... ...llegó la máquina alzadora. Esta máquina está construida para que con su caiba... ...alce pilas de 30 a 40 arrobas. La capacidad de trabajo de esta máquina ha revolucionado el sistema de corte en nuestros campos. Se inició un tipo de corte nuevo que le permite al machetero hacer pilas pequeñas en proporción a lo que pueda alzar la máquina. Algunos aplican bien este nuevo sistema, otros ya lo intentan, pero compay hay otros que ni siquiera lo intentan, o sea que siguen cortando pal montón grande. Compay, ¿Y que tiene de malo picar pa'l montón? En esos casos que los macheteros siguen cortando pa'l montón grande, el trabajo de mecanización no ayuda esencialmente a la productividad del machetero, porque éste tiene que volver al montón, encarrilar la caña en los pies y hacer el puñado para girarla después. O sea, el machetero tiene que pasarle la mano dos veces a la misma caña y eso es hacer doble trabajo. Lo único que se evita en estos casos es tener que alzar la calle. Bien, compadre, ya vimos el sistema para el montón. Echemos eso para atrás. Ahora vamos a cortar la caña otra vez, utilizando el sistema de pilita. Muchos macheteros, sobre todo los que tienen una productividad más alta, y esto está evidentemente comprobado, logran cortar la caña e irla tirando de una forma que el agilamiento se le facilite al máximo. O sea, que pica la caña y después es capaz, en un breve momento, de dejar la pila agilada para la máquina alzadora. Pero si de todas maneras hay que volver para gilar la pilita, no es lo mismo que para montón. En el sistema de corte de Palmontón, montón, sobre todo en caña de alto rendimiento con un peso considerable. El esfuerzo físico mayor que hace el machetero tirando la caña pa'l montón, que está allá a una distancia de 15 o 20 metros, nos cansa mucho. Yo pico la pila, no, pico montón. Olor de espalda, no puedo en el montón. Yo pico en el sistema de pila se ejecutan unos movimientos ligeros, donde se es capaz de tirar cuatro cañas para la pila, en el tiempo que otro compañero con doble esfuerzo físico solo puede tirar dos cañas para ese montón que está allá, lejos de él. Para lograr cortar las pilitas del tamaño adecuado, los macheteros de la brigada se agrupan en pareja. Hagámonos la idea que estamos mirando un cañaveral desde lo alto de una palma. De acuerdo con el rendimiento de la caña, se coge un número determinado de plantones que rindan de 30 a 40 robas. Digamos en este caso un 4x4. Cuatro plantones adentro por cuatro de frente... ...que en total suman 16... ...la pareja... ...entra por el surco del medio... ...hasta llegar al centro... ...se limpia el lugar... ...un machetero... ...coge por la derecha... ...y otro por la izquierda... ...y van cortando y tirando al centro ordenadamente... ...así... ...la pilita... ...nunca queda lejos de ninguno de los dos. Al terminar de cortar los 16 plantones... ...la pilita está casi formada... ...y en cuestión de minutos se termina de hacer. Y como la brigada entera va cortando así... Las pilitas van quedando en perfecta formación. Facilitando el trabajo de la alzadora. traspasar cuando yo picaba para el montón como tenía que hacer mucha fuerza tirando la caña para atrás siempre quedaba estropeado lo mismo en el brazo que en la pierna pero ahora que pico para la pilita me quedo como si nada